bueno chicos para reiniciar nuestro iphone 14 o 14 pro o 14 pro max podemos utilizar los botones físicos esto se hace con un reinicio forzado ok simplemente tenemos que presionar y soltar rápidamente el botón de volumen arriba luego vamos a presionar y soltar rápidamente el botón de volumen abajo y por último vamos a mantener presionado el botón lateral hasta que, en este caso, el dispositivo se reinicie. Muestre el logo de la manzana. Y listo. Ya sería cuestión de soltar los botones y esperar a que se reinicie. Este sería el reinicio forzado. Súper fácil y súper sencillo. Ahora, tenemos cómo entrar en el modo recuperación. Esto se hace de la misma manera. La diferencia es que tenemos que tener el dispositivo conectado a la computadora o al tomacorriente. Entonces, lo conectamos mediante el cable USB y ya sería cuestión de presionar los botones físicos de la misma manera vamos a presionar y soltar rápidamente el botón de volumen arriba luego vamos a presionar y soltar rápidamente el botón de volumen abajo y por último vamos a mantener presionado el botón lateral el botón de encendido y apagado hasta que en este caso el dispositivo se reinicie y se pueda visualizar el logo de la computadora cuando inicie este logo quiere decir que ya vamos a estar en el modo recuperación y bueno, ya en el modo recuperación podemos hacer distintas acciones como es restaurar el iPhone, actualizarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se hace de esta manera, súper fácil y súper sencillo. Ahora, ¿cómo salimos del modo recuperación? ¿Cómo lo vamos a hacer mediante los botones físicos? Bueno, esto también es un proceso súper fácil y súper sencillo. De igual manera, tenemos que tener el teléfono conectado al tomacorriente o a la computadora. Pero es sencillo, simplemente tenemos que presionar el botón de encendido y apagado. Lo presionamos hasta que el dispositivo, en este caso, se reinicie, se muestre el logo de la manzana de Apple y listo. Ya de esta manera podemos salir del modo recuperación. Súper fácil y súper sencillo. Ahora, se preguntarán, ¿cómo puedo entrar en el modo DFU si tengo un iPhone 14, 14 Pro o 14 Pro Max Recuerden que para este proceso tenemos que tener nuestro iPhone conectado mediante el cable USB a la computadora o al tomacorriente Tenemos que presionar el botón de volumen arriba, luego el botón de volumen abajo Mantenemos presionado el botón lateral hasta que aparezca la pantalla negra Luego que aparezca la pantalla negra soltamos el botón lateral y ahora vamos a presionar al mismo tiempo el botón de encendido y apagado, el botón de volumen abajo por unos 5 segundos, luego soltamos el botón lateral pero manteniendo todavía presionado el botón de volumen abajo. Y cuando tengamos la pantalla negra de esta manera ya estaríamos dentro del modo DFU. Ahora para salir del modo DFU en nuestro iPhone 14, 14 Pro, 14 Pro Max con los botones físicos, la secuencia de botones que debemos de presionar es similar, la diferencia es que primero tenemos que presionar el botón de volumen arriba, luego vamos a presionar el botón de volumen abajo y posteriormente vamos a mantener presionado el botón lateral hasta que aparezca el logo de la manzana de Apple. De esta manera el iPhone se reinicia, salimos del modo DFU y ya vamos a tener acceso nuevamente al iPhone. Súper fácil y súper sencillo. Así que pues nada, yo el video se los dejo hasta acá, espero que les haya gustado. Recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video. Soy Carlos Vallejo del canal de en Spanish, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. Bye bye.